¿Qué pasa, compitruenos? Hoy, como bien veis en el título, vamos a reaccionar a más formas del Pokémon Leyendas Televi. La verdad es que este juego está, está dándonos para mucho por este juego, ¿no? Ya sabéis que es algo desarrollado por fans, ni siquiera es un juego real. Pero me está encantando reaccionar a, a las formas y a vosotros también os está gustando mucho, así que nada, seguid apoyando a muerte y vamos con las nuevas Formas. Como siempre chicos, os dejo en la descripción los enlaces, el enlace a su Instagram, el enlace a sus trailers, a todo, no solo para que lo veáis vosotros mismos, sino también para que les dejéis un pedazo de like y apoyéis este proyecto que mola una barbaridad. Ya sabéis que todo lo que tenga que ver con... Proyectos extra de los fans. Siempre hay que apoyarlos a muerte porque son siempre brutales, ¿vale? Y ahora sí, vamos a reaccionar a esos Pokémon. Creo que empezamos con esas evoluciones de Eevee que están en forma rara, creo. Vamos a ver. Primera forma. Ahí está, sí. Tenemos eh, la, lo que sería el Vaporeon, ¿no? Se llama Sui tipo agua. No es una forma regional, es como, un, como una evolución diferente de Vaporeon. Entiendo que, que es como un... ...no sé, una, una forma diferente sin más... ...vale, pues entonces entiendo que los otros también serán tipo... ...tipo eléctrico en este caso... ...Rai, vale, perfecto, tipo eléctrico... ...y por último el Flareon... Pues ...está guapísimo el Flareon, eh... ...en... ¡Oh! ...no, no, no, no, no... ...en, en Rai y sweet ...ah, ya sé lo que es esto... ...ya sé lo que es esto... vale ...vale, vale, vale, vale, vale... ...vale, vale... ...sabéis, tenéis que saberlo, tenéis que saberlo... ...tenéis que saber de mitología de Pokémon... Eh, la historia de Yoto dice... ¡Buah, qué bien hilado, chaval! ¡Qué bien hilado! La historia de Yoto dice que Suicune, Entei y Raikou eh, nacieron a partir de tres Pokémon que se quemaron en la Torre Quemada, en el evento de la Torre Quemada, ¿no? Y creo que fue ho -oh quien los revivió y los transformó en esos tres Pokémon legendarios. Pues esos tres Pokémon que... En... Cayeron, ¿no? En, en esa torre quemada deben ser estos tres. Eh, son como esas evoluciones de, de, de Ibin antiguas que, que ahora ya no existen porque se quemaron. ¡Qué bueno! Me gusta, me gusta mucho porque claro son las, como las preevoluciones, ¿no? De, de digamos de Entei, y Suikun y Raikun. No son preevos, pero entre comillas casi, ¿no? ¡Qué bueno! Me gusta mucho. ¿Qué idea acá? nada mis dieces eh mis 10s absolutos wow wow wow wow seguimos seguimos seguimos seguimos seguimos va vale aquí tenemos al articuno bueno fader art de articuno ya sabéis que estos son simplemente las formas alfa así que tenemos aquí articuno tenemos a zapdos estos sí que son exactamente los mismos que los originales y a moltres ok nada nuevo por aquí vale pero ahora sí quiero que vamos con formas nuevas De YOTO Fuego Fantasma, la verdad es que, mira, mira, mira, mira, mira, Ninetales Shiny, parece fantasma ya en sí mismo, ¿vale? Y yo ya pensaba que este Pokémon tenía que tener algo fantasmagórico, y esto es lo mejor que podían hacer. Una forma regional de YOTO Fuego Fantasma que está muy guapa, muy guapa. Quiero ver, quiero ver, quiero ver Ninetales, quiero ver Ninetales. ¡Da! Quedado sin palabras, está guapísimo. Supongo que seguirá teniendo nueve colas, ¿no? Porque es un poco el, el zorro de nueve colas. Eh, me gusta bastante. Es que le he visto demasiado estilizado porque Ninetales, como que es más gordito y en este caso es más estilizado. ¡Wow! Muy buen, muy buen diseño, muy bien conseguido. Mis dieces eh, me gusta mucho y, y, y nada, pues Ninetales, yo torneo a Ninetales, pues, pues ya está, estupendo, estupendo, seguimos. ¿Este es Tro? Es Soak. Es so se me, me olvida los nombres. Yotonian Soak, eh, tipo Siniestro Lucha. ¿Por qué tiene un cuerno? ¿Alguien me lo explica? ¿Por qué tiene un cuernaco? No está mal, no está mal. Parece veneno más que el Siniestro, pero te lo compro. El lucha no lo pierde, así que mola. ¿Qué, qué Pokémon más inesperado para tener una forma en Yotol. Estoy alucinando, compañeros ¿Habrá un tro? Sí, hay un tro eh, También sí, pero ¿por qué? Tío, ¿me recuerdan? <ríe> Me recuerda al Capitán Ginju, tío <ríe> Decidme que no, por el color morado. Y por los dos cuernos es igual. Es jodidamente igual, Ginju. ¿Qué pasa? Conviértete en rana. Ay, Dios, madre mía. Nada, está bien, está bien. Un troll poco refinado. Nada, está guapo. Me gusta, me gusta esto, tío. Esto que tiene aquí, yo no sé si el tro original lo lleva, pero me, me, me, me mola. Mis 10 Seguimos... Girafaric. Este sí. Oh, es una evolución. Es una evolución porque se llama Fabelbuff. Fabelbuff. Tipo hada psíquico. Ok. Ok, te lo compro. Este es un Pokémon que sí que me pegaría mucho que tuviera una forma de Yoto en el pasado, ¿no? Porque al final, como es un Pokémon de Yoto, pues eh, que tuviera una, una evolución, que se extinguió, por ejemplo, en este caso, me gusta. Buen arte. Además, me encanta que la contraparte, digamos, la parte de atrás tenga como más personalidad, esté mirando hacia adelante como diciendo, yo también estoy aquí, ¿no? Eh, muy guapo, muy, muy guapo, la verdad, eh, mis 10s. ¿Seguimos? Duros yo tenía un Dunsparce, tipo volador. Volador puro. Bueno, no está mal, la verdad. O sea, es un, un diseño simple, ¿no? Es como un Dunsparce con alas y con bigote. Bueno, las alas ya las tenía el otro, pero bueno, más grandes, ¿no? Para que sea tipo volador. Bueno, vale, te lo compro el Pokémon olvidado. Pero me sirve, me sirve. Y vamos con la última. Este es nuevo. Es legendario. Es legendario, lol. Werewalker. Werewalker, ¿por qué parece un Digimon? ¿No os parece un Digimon esto? Este legendario Pokémon existe... Eh, ...en un trío lunar con Cresselia, Dark y Darkrai. Uy, uy, uy, uy, uy. Aquí, aquí se han fumado... ...se han fumado cositas, ¿eh? Por aquí ha pasado la hierba como... ...vamos... ...como si no hubiera un mañana. Werewalker... Eh, um, roamed around, around Old Yoto. Vale, apareció por... ...por el Yoto antiguo... ...en un constante no sé qué significa eso como no sé, no sé no sé nada la verdad se mantuvo despierto para avisar a los vigil a los vi, vi, vi, da, da, da, los de las villas no los villagers de la sangre de las lu no entiendo nada hermanos es que mi nivel de inglés pues a veces flojea un poquito la verdad y mmm, producía sombras agresivas como Pokémon entiendo que será tipo ¿Lucha? ¿Es tipo lucha? A ver, entiendo que el trío psíquico-siniestro-lucha tiene sentido, pero eh, ¿no os desconecta un poco? El, el diseño es un poco extraño, parece un lobo. Eh, bueno, las ideas son las ideas, se habrán fumado algo, pero hay que aplaudirlo, hermanos, hay que aplaudirlo. Y nada más compañeros, hasta aquí las reacciones de Pokémon Leyendas de Levi, espero que os hayan gustado, dejadme en los comentarios qué os parecen todos los Pokémon, cuál es vuestro favorito, eh, si os ha gustado este legendario último, si no, eh, cuál es vuestro starter favorito, yo que sé, dejadmelo todo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.